Por eso los exportadores rusos de gas obtuvieron grandes beneficios en los dos últimos años y agradeció la ayuda de la industria militar en, me en medio de la operación militar en Ucrania y el ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, anunció cambios en las Fuerzas Armadas para el 2026, añadiendo que se reforzará la seguridad con más militares avanzado y bases en sus territorios. El presidente de la Federación Rusa ha decidido aumentar el número de efectivos para los próximos años a 1.500.000 para garantizar la seguridad del país eslavo solo reforzando los componentes estructurales claves de las Fuerzas Armadas es posible garantizar la capacidad militar del Estado y proteger las nuevas entidades críticas de la Federación. El ministro Choygu inspeccionó el cuartel general de las Fuerzas Rusas en Vostok, en la zona de la Operación Militar Especial. Escuchó los desarrollos sobre de misiones de combate, agradeció a los militares rusos y les entregó medallas por sus misiones, exaltando su valentía y heroísmo.